¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Y San Juan, para aparatojo. Cuidado. Que se viene fin de semana, que se viene videaken y que se viene notición. Ah, por cierto, estamos en Black Friday. Si os gustan nuestras camisetillas, link aquí abajo. ¡Qué pedazo de vistacas! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. Lo sé, os tengo un poco abandonados a los de YouTube. ¿Qué pasa? Me paso todo el día haciendo directos en el rodillo o corriendo en Twitch. Me aquí abajo al canal si queréis echarle un vistazo. Y a los de YouTube os pues, tenía un poco abandonado. Llevaba un mes sin colgar vídeo, excepto el vídeo que subimos el, el jueves de cómo estuvimos durmiendo una noche en la calle. Esta va a ser mi parcelita y tú. ¿eh? Nada mal, ¿eh? aquí está la comida para uno. Las cosas de comer que las guardo aquí para que no me las roben. Tienes que echar la lona por encima tuyo. Vale. Y hacer un canelón. Yo me he levantado y te he visto ahí durmiendo. Digo, este, este tira hasta las <risa> 12. <risa> está reventado, digo. Este tira hasta es las 12. Perfecto. Ponte la cematilla que te la a... Que luego te pone frío, tío. Es un videazo. Eh, creo que tiene mucho amor os dejo también el, el link aquí abajo pero prometido que tanto directo y tanto tal lo seguiremos haciendo pero que una vez o dos por semana estaremos aquí en YouTube contando cosillas y disfrutando con vosotros Así que, primero de todo disculpas segundo like si queréis que vuelva el vídeo semanal o incluso dos veces a la semana dicho lo cual estamos en Valencia final mundial de fútbol freestyle de Red Bull Vamos a ver cómo van a ponerse tapatillas de fútbol o de fútbol Porque desde que jugaba ahí en tercera división, que no me las calzo Me vais a ver haciendo unos toques ¿En la cabeza? ¿Qué te parece? ¿Esa es? ¡Uy! ¡Toma, toma! Pero sobre todo, vamos a vigilar mucho las rodillas, los ligamientos, los cruzados y los meniscos En breve se viene una aventura acá muy loca y no nos podemos lesionar. A la de tres, a la de dos y a la de uno. es este la de Y aquí va. ¡Vamos! enfocado lo que no sé es si con el vendaval que está pegando ahora me se va a escuchar me se va a ver que hoy hoy es importante que se nos vea bien ¿Eh? ¿Eh? ¿La gente? ¿La gente? Uno, porque bueno ya veis que estamos en un evento de red bull oh oh vamos a pasar el fin de semana con assets de red bull con Sean freestyle con arcano unas cuantas eh, bestias pardas el, el, el, el... Y como aquí no nos andamos con chiquitas a la hora de explicar las cosas Hasta donde podamos explicar Hoy os explicamos que vamos a dar ahora mismo Aunque ya lo habéis visto en el título Quizá la noticia más importante um, de este canal y de este Globeraco Desde que en 2015 desde Nueva York os anunciamos que fichábamos por Adidas Y es que hemos fichado después de muchos meses Después de que muchos los que habéis ido viendo los directos uh, en Twitch O incluso en algún daily que hemos ido deslizando la cosa ya sabíais que era un secreto a voces y os decíamos hostia, aún no os podemos explicar muy bien el qué no sabemos si saldrá, no sabemos si será posible no sabemos hasta qué punto llegaremos pues ahora sí, ya podemos decir que hemos fichado por Red Bull y lo explicamos con la camiseta de New York Red Bull puesta, que dice que te vas a Nueva York? pues no, la cuestión es que um, empezamos a ser embajadores de Red Bull en varios eventos, en varios contenidos en varias aventuras que van muy de la mano de lo que somos nosotros Adrenalina, música, viajes, motor, aventura, locura, deporte extremo Y vamos a ver por el camino cuáles de nuestras aventuras Que sabéis que este año que viene tocan los 11 Ironmans en 11 días Tocan los 5 Ultramans en 5 semanas en México, Colombia, Argentina, Chile y España Es decir, los países donde más seguidores tenemos Tocan varios 24 horas, puntos suspensivos Entonces creemos que aquí podemos encajar muy bien Pero esto tendremos que irlo viendo por el camino Y en especial... Ojo notición, ojo notición, que esto es la parte que estamos todavía trabajando. Uh, vamos a ver cómo podemos hacer para que la Copa del Mundo, UCI. Uzi de mountain bike, es decir Nino Schurter, es decir Avancini, es decir Tom Pitcock es decir el medallista olímpico David Valero es decir el medallista olímpico Carlos Coloma es decir la futura medallista olímpica Rodrigo del Alba, es decir el equipo Viaxe Templo Cafés um, con Mathieu Van Der Poel todos, todos, todos, todos podamos viajar a cada uno de estos países que hay nueve copas del mundo a partir del mes de marzo con el equipo de red bull con el equipo de coloma para retransmitir desde dentro y, y se puede hacer también la retransmisión del premio como si fuera una retransmisión de fórmula 1 en directo en twitch todos los domingos bueno y los sábados también porque haríamos la previa etcétera entonces esto es la declaración de intenciones de lo que tenemos en la cabeza Hemos empezado esta semana con el Red Bull Street Style final del campeonato del mundo. Semana que viene nos vamos a Gran Canaria con el Red Bull Rivals a hacer surf y a grabar surf y a aprender surf y poco a poco iremos viendo cuáles de estas carreras, eventos deportistas, hostia, cuántos deportistas habéis visto con la chapa de Red Bull que nos molaría entrevistar en el canal, millones, así que vamos a cruzar los dedos, de momento hasta aquí lo único que os podemos decir es que empezamos a trabajar juntos y ahora en función de lo bien que vaya todo lo que trabajemos juntos veremos hasta dónde podemos llegar con esa meta de los retos del jabalí y con esa meta del de campeonato del mundo, UCI, de mountain bike para seguirlo desde detrás. Like si habría ganas locas que pudiéramos retransmitir, enseñar, viajar, entrevistar, requetrequetrar, todo esto. Llevo eh, varios años siguiéndote desde el vídeo de y Te Deja La Novia Y es algo que me ha hecho mucha ilusión desde entonces Porque el lema que tú tienes es el de menos cabeza, más corazón ¿Sí? Es algo que he querido llevar a cabo en mi vida Y utilizarlo y de forma práctica Y yo me dedico a escribir libros y a, a practicar freestyle a nivel ¿Sí? profesional y bueno, yo he querido ponerlo en práctica con uno de con las portadas de mi segundo y tercer libro. ¡Hostia! Como el tatuaje que llevo, loco. Eh, la cabeza, la persona mayor representa la, la racionalidad de una persona mayor y el corazón, la pasión, la pasión de, del niño, de, de hacer las cosas con inocencia, pero juntándolas para que así pueda puedas tener una estabilidad en tu vida y poder hacer las cosas que te hacen verdaderamente feliz y no sé eso lo he aprendido de ti tío, y te grande de, de, verdad. de verdad chaval menos cabeza más corazón. grande vamos para allá evidentemente encima de un escenario, eh, aunque eso sea, entre comillas, una pose, es decir, bueno, no una pose, pero... Digamos, una parte profesional, hay momentos que te llegas a violentar, de decir sí, hostia, que la he liado o que me la han liado. Sí, totalmente, porque además, o sea, de primera se entiende que vamos como a interpretar una obra de teatro. Rollo, el otro es tu mayor enemigo y lo que decimos es, sí. es todo por el juego y tal. El tema es que se utilizan elementos reales. Ya. Tú le atacas al otro con elementos reales de su vida, de su carrera, cosas que sabes de él. Entonces, a veces se cruzan ciertos límites. Que, que a los otro pues le, sí, sí, le tocan sí, sí, las emociones. Y ahí ya está en la moral de cada uno, el ver hasta qué punto llegas, hasta qué punto atacas. Es un juego ciertamente complicado. Vamos a tener a Arcano y a Javi Freestyle, cuatro veces campeones de España, improvisando juntos en directo, un freestyle de rapeo con una base y con la pelota. de hacer esa movida y mejor súbete para por favor. Y el cabrón se sube. Grábalo para Instagram, para TikTok, para YouTube. en directo, ¿no? Sí. Es que te agrada. Entonces, metemos esto. ¿Qué tal, por mi aquí. gente? ¿Cómo, está? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Ayer solo llegar, te digo, tío, ¿cómo ha venido, cómo ha ido el, el venir para aquí? ¿Cómo ha sido el viaje y tal? Um, Jetlag de locos. Sí, sí, sí, sí, sí. Apenas el día de hoy ya como que pudimos eh, balancear lo de las horas de sueño, las horas de diferencia. Pero pues nos vamos mañana, así que de nada me sirvió. Cuando lo tengas otra sí, vez. Sí, ya volvemos partidura. a México y de nuevo a tener jet lag. Pero bueno, igual ya estando en casa ya es como más sencillo, ¿no? Cuéntame qué te toca hacer aquí esta noche. No, pues venimos a dar una exhibición eh, un poco de, de lo que es Red Bull Batalla, porque pues al final del día eh, el hacer freestyle en ambas disciplinas pues va muy de la mano, ¿no? <risa> Turkey, we meet in Spain, finally. We plan to yeah, we watch the Red Bull Street in 2014, then yes. we did it in 2021. <laughs> <laughs> At least we did it. Commitment, yeah. yes, absolutely. how are you? Football, traveling, social media, now the goal is to uh, open platform for the newcomer and give them not a struggle to succeed. Yes. So I want to give them, their right. they are a the superstar, that's my goal. Let's challenge. I'll right with you guys. La familia, ya volvemos a estar en casa fin de locos noticiaca de locos, vídeo de locos y espero que tengáis muchas ganas de que, que vuelvan por fin cada semanita en el canal vamos para allá